Y me prometió lo que a ti te promete Dice que ella me olvidó Pero creo que te miente Para mí que recordó Lo que ella conmigo siente Tal vez sea el nuevo Pero yo soy para siempre Y ella dice que te ama Pero no Tal vez sea el cariño que muy pronto te tomó Quizá ella está confundida Como los solitario Perdona que te lo diga Pero como yo no he dos Trate. Pero busca de mi piel No puedes sacarme de su mente Ya lo sé Vive la mentira de quererte y no está bien. Y en la noche ella me llama Y se arrepiente No creas que ella te ama Solo te miente No trates de compararte porque te juro que somos diferentes Yo la hacía sentir lo que contigo ella no siente mí me prometió lo que a ti te promete Dice que ella me olvidó, pero yo sé que te mien Para mí que recordó lo que conmigo ella siente Tal vez hace el nuevo, pero yo soy para siempre Ella dice que te ama, pero yo sé que se engaña Así a disfrutar hasta que se hiciera mañana Y a ti no te mien Sentía cuando estaba conmigo Trataba de olvidarse de mí Lamento decirlo mi amigo La pena de olvidar a alguien Que un ama es lo único que yo percibo Conmigo era mucho más feliz Y de eso hay muchos testigos No te hagas ilusión Tal vez seas hace nuevo, pero yo soy para siempre. N a v Diego Medrán.